Señores, si fuera un chisme, eh, estuviera esto en la primera plana. El cantante de música urbana, urbana Miguel Valerio, alias Don Miguelo, eh, en, le hizo el sueño realidad a Doña Juana. Una señora residente de San Francisco de Macorís, esta ciudad, y quien vive en condicio, vivía en condiciones deplorables. Eh, Miguel Ángel Valerio, nombre del real del artista fue a mí tú sabes que me da pique a veces ¿por qué te da pique? porque si hubiese sido como lo, acaba, como lo acabamos también, sí. porque yo como se la quito, se la doy sí, ¿verdad? ¿me entiendes? hay mucha gente que si es un chisme de Miguel lo duran dos semanas en la palestra dos semanas Hablando, difamando a Miguel, diciéndole esto, culpando lo que no apoya, todo el que se quiere tirar y graba la primera canción la quiere grabar con Miguel. Uh -huh. Que Miguel esto, que Miguel lo otro. Sí. Entonces, cuando hace un gesto de esta manera que no lo hace todo el mundo y no es el solo, es por la vía de John Peame, la uh -huh. página esa. Sí, la, la, la página de John Péame fue que publicó los casos y Don Miguel lo asumió, los dos casos. Pero mire, mueblada, nuevo, todo. De su parte. ¿Eh? Entonces eso no lo hacemos eco. Si es que Miguel le dio un trompón a uno saliendo de, de una fiesta. ¡Ay! 15 días. El eh, eh, eh, cacu vuelto loco. Ay, pues, y ahora. ¿Eh? Miguel. Ponle la gorra. Esas gorras son especiales, ¿va? Ponle esta gorra que tú veas. ¿Eh? ¿Qué? ¡Oye! ¡Ja, de su lado el cantante de Noche de Pasión expresó sentirse muy feliz por haber hecho en realidad el sueño de la mujer, al tiempo que agradeció a quienes brindaron su mano amiga para y unirse que, a la que, causa. que parece que Violana no lo, lo agregó, que nada menos fue la señora. Eh, también él ayudó a un señor. Sí, a un señor de Santiago. De Santiago, mírenlo ahí, ese es el señor. Esa es la casa que le hicieron el señor. Sí. Que muy, el señor es muy alegre, me, me gustó, me conmovió mucho cuando vi el video de John Peame. Y me alegra mucho que don Miguel lo tomara... En Santiago ayuda, fue esto. La, sí, primera, la primera fue aquí en San Francisco y la otra fue en Santiago. Van dos viviendas que Miguel hace y no está el gobierno. Lo tiene ¿Eh? es lo don Miguel los diputado. <risa> no bueno, entiendes, <tío>, está ayudando <risa> sin fines de lucro. Entonces, Esperemos yo, yo, yo. que las páginas se hagan eco ahí que cuando él... No, hijo está bien eh, no Un señor que vivía usted tiene, usted tiene que ver el video Voy a ver si pongo el video eh, Cuando Tienen que hacerlo Tiene eh, que hacerlo Porque era, cuando es chisme de una vez yo entran A todos Duran cinco días Y tú eres uno de esos también Yo, no, este, yo no No, no, este muchacho No, él no Él no quiere saber del eh, urbano eh, eh, el, el, el amigo Recuerda ¿no? eh, que Recuerda que Él no quiere saber del urbano Porque él dice que porque que la si persona, pero, tú no he escuchado las canciones de él, rapero. Sí, por eso era que estaba Como cinco o seis canciones ¿Eh? ahí en las cinco grabadas en un patio. Oye, oye, yo llegué ponga a Bicosí. Yo tú escuchas a Bicosí. ¿Cuándo tú escuchas escuchado a Ese hombre tiene oído para eso. Es un bien. día fue que escuchó Vicosí. Señores, que, no debemos bueno, motivarlo. Estos tigres de que. Estoy buscando que, la, la, la... Que la, tienen tanto dinero. esto voy a, Sigue ¿eh? hablando ahí, que yo estoy buscando el video de cómo estaba la casa de señor antes. Que tienen tanto dinero, tienen que hacer su aporte, que eso no es nada. Usted se busca por fiesta 100 mil. que menos cobra, cobra 90 mil, 100 mil pesos por una hora y media cantando. Haga hágale su gesto a su persona, en su barrio. Usted salió de un barrio, busque a esa, esa persona que más lo necesite, que usted lo conozca. Déjame de video, flaco, Villalobos. ¿Eh? Y haga, haga su, su obra, que Dios lo ve. Neto ¿Eh? <risa> está muy solidario. Pues no hace nada. Esta política cambia la gente. Eh, política, no, yo siempre eh, me he eh, mantenido Yo siempre he dado eh, y nunca he tenido. Rec Recuerda que Neto fue día y topo de San Francisco. ¿Eh? Eh, siempre está regalando juguetes y vainas. Neto, en un futuro viene. Ahora, lo de Don Miguel está bien. Vamos a, ver la casa. Vamos a ver cómo se ve la casa del señor ahora. Y no, no, la de la hora, como se ve ahora. Como ¿Cómo se, se ve, ve ahora? ahora. Y ahorita, cuando usted me avise, me, me pone en la casa de cómo se veía antes. Mire, miren señores, así se ve la casa del señor. Lo bonito. ¿Eh? ¿Cómo fue que dice? <risa> <risa> <risa> en el, ah, en el, en el 24, Neto en Floreido. Entonces, miren miren la casa. Miren la casa. Ahí, así está la casa del señor. Miren qué bonita, quedó bien. Es difícil, señores. A veces... Los seres humanos duran años y años trabajando, a veces para comer, y no pueden lograr tener un ranchito, ¿sabe? que se puedan proteger bien, que sea seguro. No lo pueden tener porque viven, trabajan tanto eh, en su vida que, lo, que para comer, que nada más le da edad para comer, que no, en su mente ¿sabe? No, no pudieron eh, hacer un ahorro y, y tener un mejor hogar. Entonces, ese tipo de personas, eso está muy bien que se ayude, eh, que se le ayude para que, eh, para que, no para usted ganar view, ni like, ni nada de eso, sino ayudarlo para que, saber de que usted, con lo que se, se ha ganado, que Miguel lo ha ganado muchísimo dinero, ayudó a una persona, tú sabes, le cambió la vida a una persona, o sea, lo, el cambio que tiene ese señor o esa señora, lo, los dos. Eh, eh, cada uno en eh, la casa que le hicieron, esa, eso le dio a esa, a esa gente un, un alivio, un respiro, tener un hogar nuevo. Que, cu cualquiera, Mario, cualquiera, que no tenía, cualquiera. No tenía cualquiera. esperanza de nadie. C cualquiera. ¿me ¿No entiendes? ¿Y ahora lo tienen todo ahí? No, y, y son personas. Ese señor trabaja para el ayuntamiento, recogiendo basura. Durante muchísimos años ha recogido basura. Y, y qué bien que sea don Miguel lo que ayuda a ese señor a tener una casa... Digna. Tengo entendido que tiene un hijo enfermo. El, el señor creo que lo presentaron. Y la señora, tú sabes, que no trabaja. Además es el único que, que sale a la calle a buscar el peso. Para comer. Es para comer que ese hombre trabaja. Al día a día. Para el día a día. Entonces imagínense ustedes cómo una gente que trabaje para comer va a tener eh, la facilidad de poder tener una casa. O sea, no, y eso son es cosas que a veces uno no lo entiende, que, que gente así deberían ayudarla más. O sea, personas así deberían buscarla, identificarla y, y regalarle su casa. Tenerle su casa, porque imagínense ustedes, ustedes lo difícil que vivir en un, en, una, en un ranchito cayéndose y que el agua te esté mojando y, y tú te has sudado porque va a llover. Eso es difícil. Vea un noblado y es como si, si viera el ladrón, la policía. Y, lo, y los ratones entran... Con sí yo veo adentro sí, y yo veo afuera y los ratones entran como si fueran eh, gente eh, y eh, abren la puerta sí <ríe> los ratones entran y en a eh, no no es eh, eh, así entonces esa ayuda que se le hizo a, a, a ese señor y a la señora que es de San Francisco también esto ¿Ella es de ella de San Francisco sí, ella señor? De aquí, sí. el señor es eh, de, de Santiago creo que es sumamente un buen gesto de don Miguelo yo lo, lo felicito Creo que ahí está el video. Vamos a ver el video del señor para que la gente lo vea, conozca un poco de la vida del señor. Francisco, ¿y qué es lo que usted más le gusta hacer? Trabajar. No nada. No, no. Ahí no queda un palito fósforo y no queda nada. Esa persona fue que don Miguelo lo ayudó, eh, que le hizo su casa. Y también John Peame, porque también hay que decir que John Péame también ayudó mucho con lo, la, las donaciones de las personas. Eh, estamos esperando para, ya la casa ya se sabe que se le entregó y todo. Y John Peame siempre, siempre sube todo lo que le, le regalaron, porque le regalaron creo que un juegue, lo amueblaron. O sea, no le dejaron con todo eso que él tenía. Yo te vio la, la eh, el estilo de vida que tenía ese señor, la manera en que vivía, tan precarias. Entonces, lo que don Miguel lo hizo, eso lo vemos. Hay que ser bien. conforme con lo que Dios manda. Hay muchas personas que nos quejamos y ese señor se levanta a las 4 de la mañana con esa edad. Sí, ¿eh? hay, trabajar y, no, hay a trabajar. y a mí me gusta lo de él porque él le ve el lado positivo a la vida. O sea, eh, él se ríe o sea, de una manera, un hombre muy alegre. Eh, el tipo, el señor le da un lado positivo a la vida. Y, y el nosotros, Dios le tiene lo suyo a cada quien. Que usted ve en momentos de desesperación Siempre está ahí, porque Dios no abandona a sus hijos Es así, felicidades para Don Miguel Muy buen gesto de tu parte Y nada, Neto, vámonos A una pausa comercial Y luego a un video Porque luego venimos con más de Los Osobrosos <música>